Bien, ¿qué tal, gente? En este video les quiero mostrar o enseñar cómo cambiar lo que sería el rodamiento o rublemanes de este tipo de, de máquinas. Bien, sacamos lo que es el tema la tapa, lo que sería la parte de la protección, y nos vamos a encontrar con la parte de la cuchilla. Acá lo que muestro es tener en cuenta este puntito con este puntito si se alcanza a apreciar al momento de sacar y al momento de volver a poner eh, que coincidan los dos puntitos bien continuamos con el vídeo lo que vamos a hacer es sacar estos cuatro cuatro tornillos que están sujetos al, al eje de lo que sería la parte de, de, del motor como verán estamos dando un par de golpes ya que al momento de volverlo a poner hay que hacer el mismo procedimiento también voltear un poquito como para que quede más eh, apretado los, los, los, los tornillos bien tenemos cuatro tornillos bien, y bien sacamos esos cuatro tornillos ya podremos eh, quitar lo que sería la cuchilla que tener mucho cuidado nomás porque si tiene muchísimo filo eh, o sea, son más propensos a cortarnos, a cortarnos muy rápido porque son muy filosas estas cuchillas bien acá lo que hago es quitar esta tapa me va a conectar en la parte de abajo que sería lo que es con la polea, la correa y la parte del motor bien tenemos la parte más chica que es la polea y la más grande la polea, o sea la polea más chica del motor y la otra más grande de lo que sería la parte de la cuchilla Bien, para poder sacar bien lo que sería los ruemanes, voy a, voy a girar la máquina así como ven en el video, porque la, lo que es la parte de las tuercas tenemos del de lado de abajo obviamente bien tenemos dos tornillos el primero a la derecha que sostiene el motor y el segundo que sostiene a lo que sería el eje eh, al eje grande por así decirlo, al, a la polea grande estaba un poco apretado también pero con un par de golpes salió rápido acá lo que voy a hacer es con alguna madera o un palo fino yo lo que hice es que usé un palo fino de lo que es un palo de escoba para, para sacar la, la polea grande esta ahí se lo voy mostrando bien, esta tuerca la ajusté porque en bueno, una parte no muestro pero sin querer habíamos ajustado esta tuerca pensando que esta era la de la polea y después nos dimos cuenta que no así que bueno, acá lo que hago es ajustarlo porque lo habíamos prácticamente casi desajustado del todo bien acá lo que hago es quitar la polea de la parte del motor para que pueda quitar fácil lo que sería la polea grande Bien, esa es la madera que les dije, que usé un palo de escoba. O así sea que si usaba un hierro y iba a deformar todo lo que es la, la roja. Bien, un par de golpecitos y salió. Hay que tener en cuenta nomás de, de que no caiga al piso ni nada por el estilo porque por ahí se puede llegar a romper. Pero en este caso bueno cayó al otro lado, así que no, no hubo inconvenientes. Bien. Acá más o menos estoy mostrando lo que es. De los dos lados son dos. Rubleman es diferente, no es el mismo, sino este es un Rubleman y al otro lado es otro Rubleman Esta es la parte de la cochilla y esta es la parte que da hacia el lado de adentro del motor Bien, con la ayuda de mi papá Ay, me me sí, en el dedo, ¿eh? Y pudimos sacar eh, la primera parte a ver. Que ahí ya le voy a no, mostrar porque justamente cayó el piso Sería esta mostró uno, mostra uno. Vamos al otro. Bueno, y el bueno, guarda, la Y cómo me va poder sacar el otro de a bueno, un par de bolsas la que y salió. También de esta misma manera. Esto es más aconsejable sacarlo con una prensa hidráulica en alguna tornería. Para no deformar nada de lo que sería el Ruleman, en este caso el Ruleman, los dos estaban rotos, así que no, no, no corría riesgo de romper eso. Si iba a romper, pues ya estaba a lo último. Bien, de acá no si pueden alcanzar a ver la medida, pero bueno, mostré por mostrar nada más porque todas las máquinas son diferentes. Bueno, mi viejo le dio un par de golpes bien, bien potentes pero no, no, hubo caso si sí o si sí tuvimos que llevar un tornillo esa parte no la muestro porque bueno, no, no es importante y bueno, hay que llevar un tornillo y que, que lo saque de con una prensa bien, ya adelantando lo que sería la parte posterior a haber sacado el, los problemas viejos y colocado los nuevos eh, volvemos a colocar en la máquina del mismo procedimiento también con los, los rulemanes nuevos ahí como se verá apenas se ve lo que es eh, la parte de la, del bulón le dimos un par de golpes nomás también del otro lado como para que, que se vea que se vea un poco de la rosca de lo que sería el, el bulón así podemos colocar la, la tuerca Bien, y bien se veía un poquito lo que es la roja de la tuerca, de, del tornillo perdón. Y alcanzó a agarrar la tuerca, ya le, ya le pusimos y lo que bueno, lo que sí es apretarlo nada más y ya la misma polea empieza a hacer presión hacia la, lo que sería la parte de adentro del del, del armazón que hacemos es apretar fuerte. cuesta un poquito porque el lugar era muy muy pequeño o sea muy estrecho y como verán la, la llave no alcanzaba a pegar ni media vuelta así que cuesta un poquito sería aconsejable usar alguna llave de tubo ya que puede ser que ingrese mejor y se pueda trabajar más más rápido pero bueno como lo hice para enseñarle pasarlo a ustedes cómo hicimos para cambiar tranquilo más Bien gente lo único que hago es ahora es colocar eh, la polea de la, del lado del motor y ya estaría ya estaría armada toda la máquina la otra parte de armarla no, no, no, no la muestra porque bueno es la misma parte de, de desmontarla como verán el procedimiento dentro de todo no fue tan difícil hay que tener un poco de herramienta nada más y prestar atención lo que hago es ahora eh, lubricar un poco las partes de, de rozamiento por así decirlo donde la máquina trabaja muchísimo que es el va de la máquina de la parte de arriba donde corta la por ejemplo. Bueno gente, espero que les haya servido y les haya gustado este video. Si fue así, les invito a suscribirse y a darle me gusta. Muchas gracias gente, hasta el próximo video.